Herencia Guerrero, Zulma y su hija a tribunales. Zulma Fayad decidió librar una batalla contra una de sus hijas. Había un acuerdo en 2018 para que Daniela no hable de su madre, pero tanto fue lo que ventiló la Guerrero menos querida, que su mamá fue a la justicia y la denunció por desobediencia, pero la denuncia fue desestimada. ¿Ahí tenía un año? Sí. O dos. Sí, un año, o menos, más o menos, no, más o menos. Chiquita, mi Mirá la cara de madre, ahí está Mirá la mamá, la abuelita. madre de mi madre y mi hermana, ponele. Mientras tanto, en la trinchera de enfrente quedó solita Daniela, la hermana que Eleonora Ningunea y la que su propia madre decidió enfrentar en la justicia. Ahora va por todo, Contragolpe furioso contra Zulma por calumnias e injurias. Todos coletazos de una guerra por la herencia de Daniel Guerrero. ¿Algún acontecimiento, alguna situación eh, que creara esta discordia tan grande entre eh, Zulma y Daniel, tu padre? Sí, mi, mi mamá que... le tenía bronca, envidia y te vuelvo a decir, mi mamá todo lo que brilla lo destruye. Es lindo ese rol de víctima. Es hermoso el rol de víctima. Hacen cola para putearte. Posteo de Daniela Guerrero. Ahora tengo una denuncia por desobediencia, porque la única forma que encuentran los abusadores de atacar es tratando de callar la verdad. Ponerle un bozal legal a un hijo para que no te deje mal parada es muy chido. Se llama libertad de expresión lo mío y lo tuyo se llama karma. Está desquiciada esta mujer. Yo no reconozco a mi hija en Daniela Gorda. Soy honesto. Cuando una persona sufre abuso psicológico, o sea, no, no es fácil ordenarse y poder decir tal cosa, tal cosa. Por eso a mí me es muy difícil explicar. Pero, Pero lo que. Es, lo, lo que yo, ¿y qué te parece? Bueno, muy bien. Esta es la situación, ¿eh? Esta es la situación. Hace algunos días, como decías Diego Esteves, un intento de. ...ponerle un bozal legal a Daniela... ...que la justicia desestimó... ...¿qué más Diego? Bueno, ¿Algo más? Eh, esto es así... ...en 2018... ...Zulma la denuncia... ...a Daniela por amenazas... ...y hostigamiento... ...¿qué hace la justicia? Convoca una audiencia de mediación... ...y en esa audiencia... ...se ponen de acuerdo madre e hija... ...y Daniela concretamente... ...se compromete a no hostigar a Zulma... ...a no mantener un trato conflictivo con su madre a no hablar de Zulma en ningún medio. Eh, a eso se compromete en 2018. Ahora, a partir de todo lo que pasó en este programa, Zulma sintió que su hija había cumplido, había incumplido este acuerdo. Entonces va a la justicia y la denuncia por desobediencia. Claro. Desobediencia a ese acuerdo. Claro, sí. ¿Qué dice la justicia? Esto es improcedente, decide desestimarlo y le aconseja a Zulma, que si la quería denunciar a su hija penalmente, que la denuncie por injurias. A todo esto Daniela dice, ah, sí, me vas a denunciar. Bueno, ahora yo también te voy a denunciar a vos por daños y perjuicios. Ah, oh, bueno. Wow. Esa es la denuncia. Y no solo contra Zulma, también contra Eleonora, que para Daniela las dos son parte de lo mismo. Sí. Pero bueno, ah. lo, esto se lee como un bueno, revés judicial para Zulma que trató de buscar apoyo en la justicia y la justicia le dijo que. Le dio está vuelta a la cara, le dio es, vuelta a la cara. Le bueno, dijo, golpea más fuerte. Acá es quien golpea más fuerte, quien sí. denuncia a la otra sí. eh, más veces. ¿Tremando? Vamos a sumar a Daniela Guerrero a esta comunicación, a esta charla. ¿eh? ¿Cómo te va, Daniela? Bienvenida a la Hola. tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Todo bien, acá estoy. Contanos, Daniela, ahora, en base a esta información, ¿no? ¿Por, mm. qué, ¿Por qué decidiste hablar? Si vos tenías un acuerdo firmado con tu madre eh, en 2018, ¿cuál mm. es el detonante? ¿Qué te hace decir se terminó, yo destapo este, este, este arcón de recuerdos y arranco con todo? ¿Qué fue, ¿Cuál fue el motor, Daniela? Y Yo creo que el motor fue decir, bueno, esto aunque yo... Este, negocie, no haga, ceda, me quede callada, seguir. Entonces <ríe> hubo como un clic en el que dije, no, o sea, basta. O sea, yo, basta. O sea, yo, de hecho, lo que yo firmé en diciembre de que Leonora viva ahí, de que esto, de que el otro, fue esto, fue decir, ok, basta de locura, está bien, está bien. Pero yo nunca estuve de acuerdo con esas cosas. A mí que me pongan un bozal cuando yo lo que estaba pidiendo o diciendo, eran cosas legítimamente eh, normales, obvias y de, o sea, el, el bozal y de los audios que ella habla, que yo, eh, míos, son de cuando ella internó a mi viejo y sí. yo lo fui a sacar y necesitaba información médica de mi viejo claro, y claro. ella me, blo me bloqueó el teléfono, por eso yo dejé esos audios y, y, y, y, y la insulté, lo único que hice fue insultarla en esos audios, no hay amenaza, que por Daniela, eso yo dije basta. Sí. Daniela, en estos días, desde la última sí. vez que hablamos acá en La Tarde, que hablamos con tu hermana también, eh, ¿Hubo sí. un intento de comunicación, alguna reunión, algo que dijeran, bueno, vamos a charlar a ver si podemos encontrar alguna solución? ¿Hubo un intento no, de no, algún lado? No, no, lo va a haber, no, no, ni lo va a haber. Lo, lo va a ver porque no si no lo hubo antes cuando yo o sea no no va a haber, eso no va a existir lo sí. que lo que sí yo eh, este quiero ponerle freno primero las barbaridades de cosas que vienen diciendo de mí como por ejemplo que soy violenta que le que la amenacé con pegarle Leonora dijo que la tiramos de un auto que la sí. amenacé con cagar la trompada que, le que le... bajar en la General Paz que le bueno las sabes esa... en la cara Sí. sí, esas son todas mentiras. Como las mismas mentiras que dice mi mamá que yo atenté contra su vida. ¿Vos te parece ponerme una perimetral? O sea, digo, para vos ponerle un bozal, una perimetral a un hijo, ¿te ¿tenés que tener alguna prueba de que te, que, que te amenaza de verdad? Totalmente. Digo, el otro día yo escuchar que diga que yo amenacé de muerte a, a mi madre, sí. este, que hubo violencia física, que es mentira. Es mentira. Este, que es mentira que me echó. O sea, ¿cómo va a ser mentira que me he echó? Salió en todos lados, hay un montón de testigos Daniela, digo... ah, sí. Eh, vos sabés que Bueno, Matías Vázquez, nuestro compañero eh, mm. Se vio con Eleonora Y hoy, mm. bueno, llegó a la producción Como con otra historia Con otra sí. versión de los acontecimientos A ver, Mati ¿Cómo estás, Daniela? ¿Y por qué digo que ya? Eleonora es víctima de esta situación? Porque me pude cruzar con ella Y lo primero que me dijo fue Por favor, pedime perdón ...por muchas cosas que se dijeron en el programa y que vos dijiste. Yo me acerqué y le digo, yo te voy a dar mi perdón... ...pero quiero entender qué fue lo que te molestó. Y ella me fue sí. contando varias situaciones... ...y sí. sabés que siempre cuando me habló de vos... ...me habló bien de vos. Ella separó a su mamá y separó a su hermana. Por ah. eso la pongo en una situación totalmente diferente... ...a la que vos quizás querés ponerla a ella... Y déjame terminar no, con no, esto. Yo Pero siempre te... dije: Eleonora es una víctima de, de, de lo que está haciendo mi Pero déjame acotarte esto, sí. por favor. Hubo una situación que yo le pregunté que tenía sí. que ver con una información que a vos te ponías muy mal sí. en una situación con tu papá. Y ella salió a bancarte en esa situación. Y yo dije: Acá quizás la hermana está buscando acercarse. ¿Podremos ver la, las imágenes Sí, vamos de a ver de imágenes de una Eleonora que por primera vez da la cara. Okay. Ella no quería una nota tradicional, sí. pudimos de a poco ganar su confianza y esta fue la nota que nos dio. Ahí está, perfecto. La compartimos, Daniela. Después seguimos charlando con vos, por supuesto. ¿eh? Eleonora sí. Guerrero, en A la Tarde. A ver. A ver, Eleonora, Eleonora. No es un chiste, chicos, pero de verdad es muy doloroso. ¿Qué? Bueno, vinimos eh, a Ven, escuchar mira, a Eleonora. Esta es una, una de mis vecinas. Ven cómo me quieres? Hoy para que la gente de la Tarde sepa cómo sos. ¿Cómo es Eleonora? Y quiero que se lo digas a la cámara para que seamos cómo es. Bueno, es una. La verdad y lo que dicen los vecinos, nada que ver. Preguntale a todos los vecinos. No los esto verdad? para que salga hoy. Eh? No Estoy son pidiendo... mis vecinos. No son tus vecinos estos. No. Yo viví acá a tres cuadras, me conocen hace 40 años y viví 12 años. Esos vecinos me adoran, no sé por qué. Esos sí son mis vecinos. Perfecto. Es eso, mi vecino? eso es lo que podemos decir hoy. Autor... Esto me autorizas es mi... a decirlo hoy. Esto es lo que estamos diciendo hoy y para que salga hoy. Me autorizas esto. Listo para que te dé tu confirmación. Bueno, Leonardo nos autoriza a hacer esto, a decirlo. Y algo más que quieras decir en torno a lo que se escucha a veces, nada. Lo que se escucha, que por favor no me no me injurian ni me dañen más porque es muy doloroso. Listo. Y Alfonso puede hablar hoy y contar todo. Su Alfonso parte. es mi abogado, por supuesto, sí. Bueno, dale. Bueno, chicas. Bueno, ahí está. ¿La pudiste escuchar? ¿La pudiste ver, Daniela, tu hermana? Sí, sí, la escuché. Y... y no sé qué es lo... No no, no sé, está bien, po, el, la mujer que salió, no sé quién, es yo voy a te puedo asegurar. Algo, sí. sí, yo lo que te quiero explicar, que una parte le pregunté de vos, quise sí. ir al hueso en relación a todo lo que se comentaba, y ella me dijo, de mi hermana no quiero hablar públicamente porque yo la sigo respetando, y en cierto modo sé que esto es muy doloroso, y vos no conocés mi familia, y constantemente me decía, vos tenés el corazón frío, Dando a entender que yo tenía que escuchar un poco también lo que ella sentía como parte de tu sangre, ¿no? Y traté de, me de mediar. Y el conflicto que tuvo con los vecinos, lo puso ahí a la luz. Y el conflicto que tiene con vos, donde directamente vos planteás que no podés ir a la casa de tu padre. Y yo te voy a dar un dato que me dio ella. Me dijo Leonora textualmente y cara a cara que ella te dio todo lo que vos querías de tu viejo. Mm te dio todo lo que vos querías de Daniel Guerrero y que lo único que es vos mentira. buscaste de tu papá fue un cargador de un celular y el teléfono. Es mentira, es mentira, es mentira, ¿qué, qué, qué puedo decir? Lo, todo lo que dijo Leonor es mentira, que que yo le pegué, que la tiré eh, de un auto, que yo di, dividí las cenizas, este que yo no cuidé a mi papá, unas barbaridades dijo... Por eso digo que yo esto lo voy a... Como las mismas barbaridades que para... imagínate para mis hijos escuchar que, que yo le prohibí ver a los nietos a Zulma. O sea, claro. es una falta de, de respeto total todo lo que se está diciendo. Primero, que soy violenta, que le pegué, que, la, que amenacé de, de pegarles, cualquier cosa. Entonces digo, esto tiene que tener un fin. Sí, porque... tenés, un... ¿Tenés un hijo que se llama Matías? Sí. Bueno, me dijo Leonora que tiene muy buena relación con tu hijo. Que... No, no tiene relación con mi hijo y espero ¿Dónde? que mi hijo no escuche porque. Me dijo la verdad es que mis me dijo hijos... que es del 18 de agosto. ¿18 <risa> de agosto, cumpleaños? No, ese es el más grande, ese bueno. es el Manuel. No, Emanuel, no se perfecto. ve que no habló, lo tiene muy claro. Me habló de los dos sobrinos. Me dijo que tiene una mm. excelente relación con tus hijos. No, bueno, por eso. Yo no voy a hablar de Leonora porque para mí, una persona que dice las, las locuras que está diciendo y las cosas que hizo con mi papá son unas locuras que lo voy a tomar Pero como alguien tienda. que no es. Que pero, no está bien. Daniela, y entonces, claro, ¿qué decís? que ¿Que no está bien? ¿Que está desvanecido No, no, no, para mí no está bien. Una persona que, que hizo... Ya de, o sea, ya sola, hay una de las cosas que yo voy a volver a decir que por ahí no parece importante, pero para mi viejo era muy importante... ...su red social, su Facebook, poder comunicarse con sus amigos de, de, desde ahí... ...y que Leonora desde que se metió en la casa, él no pudo entrar nunca más a su Facebook... ...no tuvimos forma de abrírselo, ni con mis hijos, ni Andrés, ni yo, nadie... Sí. ...y que de golpe cuando Eleonora decía que, que estaba ahí con su computadora... ...porque ella entró a su casa, estaba viviendo ahí desde que mi hijo está vivo, yo ya lo dije... Y mi viejo nunca más pudo entrar a su Facebook. Perdió el contacto con todos sus amigos de ahí, que para él era muy importante, chicos. O sea, porque mi viejo Pero Daniela, ¿a dónde quieres ir? A ver, ¿o ah, a dónde quieren ir todos? Se muere? Mi viejo se muere y Eleonora... Por por milagro volvió a reabrir su Facebook y encontró la, cal, la clave que tanto mi viejo no podía entrar y empezó a postearle y a meterse en sus cosas personales en su Facebook y a hablar por él ahí posteo yo pidiendo que por favor deje de postear la, ahí que la, a mi sí, pero pero me parece que están están rompiendo todo lo que crearon tu papá y tu mamá en algún lugar este, porque no sé a dónde dirige todo este enfrentamiento, ¿no vale la pena sentarse y acomodar las cosas en lugar de hacerlo no, todo público? No hay público? forma de sentarse, yo o sea no tengo forma de sentarme No me que... queda claro cuál es el cuál es el nudo y cuál es el, el corazón de este conflicto, ¿qué es lo que estás reclamando vos que reclama Eleonora? ¿Es te... dinero, es patrimonio? ¿Es no, honor, es orgullo, es, es, amor? Es todo, es, es manipulaciones, es, es, es abuso, es es todo, o sea, vos no podés romper una cerradura, meterte en la casa de alguien, venderle los muebles, cerrarle el Facebook, manipularlo con que se va a quedar sin plata, hostigarlo, hacerle firmar cosas, y cuando se muere hacer todo sí. un show de victimización con respecto Pero a eso Pero la en las venas <risa> tienen la misma sangre, eh, ¿entendés? A mí me parece sí, que perfecto. hay un punto donde eh, tienen que... Porque si vos me decís que hay una gran fortuna para repartir, que hay motivos, que hay, este a lo mejor... Eh, eh, avarilla, llamalo como vos quieras pero veo que no hay mucho para repartir lo único que se están repartiendo son palos Sí. Yo la misma y, pero, sal de las a vos no tres? te parece, no te parece que está mal que yo como hija de mi viejo, habiendo estado siempre al lado de él, habiendo cuidado, habiendo estado tratando de, que yo no todavía no haya podido entrar a la casa de mi papá y que ella esté viviendo ahí, que yo no pueda entrar ni, ni tenga derecho a nada, que yo tenga que aceptar un testamento que yo sé que es mentira, que yo sé que todo lo que viene haciendo es una locura. Y, y que encima mi madre, tener que escuchar que soy violenta, que la amenacé con Carla trompadas, que no la dejé ver a sus nietos. Este, es, es Daniela, mucho son, para son mí. dos cosas distintas, me parece, porque respecto al, al patrimonio, por llamarlo de alguna manera. Eh, Eleonora nos mandó un acuerdo que vos firmaste donde estabas de acuerdo te con que a repetir, administrar administrara, que ella viviera acordé, en el departamento Yo acordé a aceptar, yo acordé callarme, yo acordé que, que hagan lo que sea, yo acordé tantas cosas con tal de no llegar a esto Tantas ah, cosas acordé Vos te arrepentís de haber acordado todo eso No, no es que me arrepiento, eh, eh, quiero que tengan un límite o sea, yo todo lo que acordé fue para para para salir corriendo de esto, ¿Y para ahora? decir, bueno, lo dejo atrás. Y ahora no, porque ahora lo que me pasa ahora es que digo, mi viejo ya no está, ya él no lo pueden amenazar, ni manipular, ni nada. Lo que no les voy a permitir es que sigan a, poniéndome en un lugar como si yo no tuviera ningún derecho de nada. Pero las vas a de denunciar, nada. la versión que nos llegue es que las vas a denunciar por daños y perjuicios. Las vas a denunciar a las dos. Mira todavía... ¿y por qué? Eh, Todavía eso no, no lo tengo hablado, lo voy a hablar, sí. pero pero yo creo que con todas estas cosas, poner poner mi nombre como que soy una violenta parte que no terminé el colegio y soy un carancho y todo eso, que eso la verdad que me da tristeza que escuchar, pero digo, aparte de eso... Yo tengo un laburo, a mí, o sea, yo tengo una vida, yo digo, decir que soy violenta, que las amenacé con carlas atrompadas que la quise tirar de un auto, que me tuvieron que poner una perimetral, que soy peligrosa, eh, yo tengo hijos, o sí, sea, acá, ahora... hay, acá hay un daño terrible que digo, bueno, le voy a tratar de poner un fin, porque digo, yo nunca fui a la justicia a decir, che, me están haciendo todo esto, ¿qué tengo que hacer? Y digo, bueno, es un buen momento para decir, ¿sabes qué? Basta de esto. Sí.